Estamos en un momento histórico de nuestro país. Tenemos la oportunidad única de eliminar la constitución de Jaime Guzmán y sustituirla por una nueva carta fundamental que debería nacer desde las fauces democráticas ciudadanas.